Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, de nuevo, estoy en la estación Hospitales de Bogotá TM Bus. Y vamos a ver si hay alguna novedad. No hay novedades por acá. Nos vamos a poner nuestro traje de operador. Y vamos a. Hoy, obviamente, vamos a cambiar de ruta. La última vez la ruta que hicimos, chévere, nos fue bien, ¿sí o no? ¿Están escuchando? <risa> ¡Lo mejor del a escoger este que me ha gustado la última vez, que me pareció muy chévere manejar y vamos a tomar, obviamente ya no va a ser Consejo Bogotá vamos a tomar una un poco más larga que sería intentamos Portal Norte la madre, vamos a ver, Portal Norte venga a ver, transmueve súbate, súbete oye, súbete amigo Vamos, ¿cómo es? Próxima parada... ¿What? Pues a ver... ¿Cómo que próxima parada vagón establecido? Ok, va, vámonos por acá como siempre hacemos, ¿no? Es la primera que hay que hacer, ¿no? ¿O no? Venga, venga, venga. ¿Cómo es la ruta acá o qué tal sea diferente? La última vez me di cuenta que si uno se acercaba mucho me contaba la parada y obviamente no puedo hacer eso. Voy a, hacer, a, a dar todo este giro por acá, que no sería lo adecuado si va siendo un transmilenio. Pero es porque después me la cuenta... Próximas paradas y... Wow. Milenio Tercero. Me dice que parada realizada, o sea, ya... Hospital. Ah, ahora sí, ya debo empezar. Próximas paradas, milenio tercero Milenio tercero, okay. 22. ¿Se mologuía mucho? ¿Quién se homologuea? <ríe> ¿Qué se homologuea? Próximas paradas, milenio tercero me III, explicaron que con P 22? Paro esta miércoles No, no, pero no Con P no lo paro tan duro Eso suena un poco extraño La parada está Me pasé, me pasé la parada Sí. Ah, tengo que mantenerlo oprimido Ah, ok, así sí Listo, ahora abrimos puertas Para realizar Testigo, Oiga, ya me estoy volviendo experto orden. en esto Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo eh, sí señor Milenio tercero Listo Cerramos las puertas porque usted ya saben, ¿no? Ahora dice que es el... calle, calle 22, 22 y... Ok, calle 22 son dos estaciones Más a derechito Derechito por esta misma. Entonces pues vamos, pues vamos. A Creo que... ¿Cómo es la cosa? Dijimos que era derecho, ¿no? La calle 22. Entonces tenemos que seguir por acá, ¿cierto? Bueno, me gustaría ir sabiendo qué actualizaciones ustedes que están más pendientes de del juego. Tiene planeado de Tatán. Creo que me pasé. No, a ver. Tiene planeado de Tatán para el juego. ¿Qué actualizaciones ustedes que están más pendientes saben que que se tienen Próximas planteadas tardas, para próximos 22, meses o días o años ya la paré pero no sé si estoy bien ubicado no, no estoy bien ubicado vamos a moverlo un poquito creo que estoy me salí del ya ahora sí para realizar calle no, 22 portal norte calle 22 ¿Alguien, alguien estaba por ahí ven a alguien en la estación, no, nadie, nadie, nadie. Oye, esta estación si sí tiene torniquetes, miren. ¡Oh, y hay un señor bigotón ahí que atiende. ¿El señor bigotón, donde está el señor bigotón, bueno, el señor bigotón que vende los pasajes, pues excelente. A este ritmo, voy a poder llegar a la velocidad para viajar en el tiempo, como Martin McFly en, en la película de Volver al Futuro. Si mis cálculos son correctos. Cuando ese vehículo llegue a las 88 millas por hora, te asombrará lo que verás. Uy, 122 kilómetros por hora. Dios mío. No, Toreto, Toreto, me quedan los pañales, mijo. ¡Esa es! ¡Ay, Dios mío! ¡No se vaya! espera ¡Oh! Uh! ¡Wow! ¡Qué paradas. frenada tan increíble! ¡Esta es la primera vez que estaba ahí! ¡La es frenada así de loco! ¡Uy! ¿Se imagina cuando coloquen... Eh, ...la fase... ...o sea, donde hay los... ...la estación Portal Sur? Y... Esto va a ser una locura, en serio que sí... Si? Esta es 100, calle 100. Oiga, sí, mira, es calle 100. Este edificio lo identifico. Ay, qué rico. Uno recuerda cuando ha ido a calle 100. Alguna vez tuve que ir allá al, um, a la calle 100 para llegar a la Universidad Militar, a un concurso de historia. Solamente la Universidad Militar está un poquito más lejos, pero tenía yo que bajarme en la estación calle 100. Y ahí me echaba una caminadita, larga bastante. Pero, pero esa zona me gustaba me gusta, me gusta mucho. Eso no me parece muy bonito Ahí llegamos, calle 100 Subanse Gracias sí, señores norte. Calle ¿Quién más se va a subir? Naiden, oiga mi bus Va pasito Pero bueno, es que a estas horas de la noche ¿Quién se sube? Naiden Aquí Antonio 2323444 Tiene problemas, dice que porque le aparece desalimentando ¿Qué significa eso? Porque es la primera vez que alguien También me dice eso ¿De qué significa? Estoy igual Juan no está hablando, ¿cuál Juan? Oh, ¡Ay, escucha! Espere, plataforma 2, módulo... ¿Sí será esta? Me dice Juan que hagamos la ruta C50 ¿Y quieres manejar? Dale, bueno, que pida el carro, no se me atropelle. Como siempre me pasa, que okay, me atravieso y me atropella. Vale, la ruta C50. A terminar, me parece que tengo que subirme a la estación terminal para que él me recoja. que soy un pasajero, ¿no? No, pero... C-50... C-50 es... C-50... Listo Listo, ya me senté a mí Bueno, pues Ya terminé mi trabajo en terminal Y ahora es el señor Antonio No, de Antonio no, sino Juan 3478free3 Quien me está llevando al portal Suba No sé por qué, porque yo no vivo allá Pero quiero ver esa ruta Ay, no puedo verla Como no soy conductor, no puedo ver esa ruta Qué tan larga sea Alguien que me diga que tan larga es esa ruta El C C50 No me parece una ruta fácil Uy, uy, uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> este man va Va toda Este man va toda ese ese, ese ese Ese Juan 3478 Free 3 Wow, maneja I a niveles eh, increíbles <risa> dije que maneje muy bien, maneja muy bien porque sabe controlar el bendito carro pero las es maravillas. increíble Calle 161. wow y se las sabe todas y todo, las paradas y todo ¿qué? ¿qué pasó? ah se saltó la parada se saltó la parada <risa> se saltó la parada, a mí me pasó eso muchas veces Bájate acá. ¿Cómo que me bajé acá? <risa> ¿Qué pasó? <risa> ya me votó. Ok. Pues me bajaré. ¡Se dañó el bus! <risa> ok. Siento que... ¿Viene un carro? ¿Por qué se escucha como un carro? Hay un carro que viene... Ahí está, llegó, wow, pensé que iba a seguir derecho Ole, ¿qué pasó? Otra vez se le entraba el carro al... <ríe> Ay, no, ese Juan sí es muy chistoso <ríe> Se estrelló Bueno, me, me identifico con Juan Juan porque son cosas que a mí me han pasado No, no espere. No, Juan. Ay, ahora sí me siento aquí al lado de Juan. Bueno, vamos con Juan tranquilo. No, yo no veo a Antonio por ahí. Se lo ven. Yo no veo a, a, a Antonio. Yo creo que. Es que Antonio es nuevo. Yo creo que a Antonio le va a pasar, le pasa lo mismo que a mí cuando yo empecé en este juego era que yo no sabía cómo llegar a las estaciones. Esto Ay, sí se subió. <risa> yo desde hace menos de dos meses ¿Qué pasó con Antonio? Antonio, súbete y no quiero comer empanadas frías que no me gustan las empanadas frías, me gustan calentitas ¡Ay! ¡Ay no! Que no se le vaya a torcer el... ¡No! Este mal no se... Antonio Acércate Acércate A una silla Y deja que tu Personaje se siente Y déjalo quieto ¡No! Este Antonio Antonio Antonio se quedó quieto ¡No atropelles Antonio! ¡Cuidado! Antonio Antonio Súbete El bus solo se ve La parte de arriba Debe <ríe> tener un bus Debe ser un bus <ríe> Pobre Antonio No ve el carro <ríe> Solo se ve es súper extraño Lo que te pasa a ti <ríe> Pobre Antonio, la verdad Bueno, pues, oiga Buena propuesta la de Juan Que volviera a reaparecer, aparezca en Virrey Y ahí lo espera ah Buena idea A ver, si ¿sí vemos a, a Juan o no A Antonio, perdón Ah, sí, ahí está Antonio Ahí está. Está mirando para el otro lado. Si sí, Antonio está esperando, bus al otro lado. Antonio, atrás tuyo. ¿Qué pasa con Antonio? Es que Antonio, Antonio debe tener algún problema de rendimiento o no le carga bien todo. Su internet. No sé qué podría hacer. Ahora le hace reiniciar el personaje En héroes Yo creo que Antonio va a resultar llegando a la estación Suba punta de reinicios y reinicios De personaje <ríe> Antonio ¿Dónde estás? Responde, respóndenos Antonio ¿Dónde estás? Te secuestraron Los extraterrestres <risa> ¿Dónde estará Antonio? Porque como que Se lo llevaron por completo Lo secuestraron los extraterrestres Creo que esa es Río Negro, ¿no? Esa es la estación Río Negro A ver, vamos a ver ¿Dónde está Antonio? Ah, mirenlo, allá está <risa> Antonio Corre, corre, corre Corre, Forest a ver, si ¿sí se subió o no. Ahí, ahí se subió. A ver, no me diga que otra vez ve sobre el techo. ¡Ay! <ríe> ¡Por fin! Se sentó y todo el Antonio en lendo. 116 ¿Qué? Próximas paradas. Boyacá y. ¿Qué pasó? 21 ángeles. Sí. Se desconectó. Se desconectó Juan. Pues Juan se fue. Y Antonio se quedó por acá y. también me abandonó. ¡No! ¡Antonio! ¡No! Se aleja Antonio. No. Antonio. No me dejes. Antonio. No. Antonio. Antonio. Así es. Te arrastrarás de rodillas arrastrándote. ¡No! ¡Oh, se ha ido. ¡No! Se ha ido. Hombre llorando. Gracias amigos por haberme acompañado. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse mientras Antonio se va alejando. Y bueno, pues espero verlos en un próximo capítulo. Bye bye.